Así es, esta empresa me imagino japonesa o china por el nombre Nos mandaron un reloj inteligente y unos audífonos inalámbricos De esos que la carcasa carga los audífonos Bueno, vamos a hablar primero de los audífonos. Los audífonos son como muchos que la carcasa o la cajita son lo, el que carga los audífonos. Los audífonos tienen cierta carga y cuando tú los guardas en, en la cajita empiezan a cargar ahí se empieza a ver los poquitos prendiendo ahí eh, quiere decir que está a su máxima capacidad la cajita y los audífonos algo bueno de, de esta cajita es que eh, se carga por USB-C y ya lo estuve probando en el iPhone y eh, la conexión es súper rápida tú lo sacas y en cuanto lo sacas se conectan y empiezas a escuchar música te los pones y puedes tocar eh, una vez, una dos veces depende de lo que quieras hacer puedes tocar el audífono, tienen como que un panel touch y la calidad de audio es bastante buena la verdad eh, yo tengo unos Marshall aquí unos también son inalámbricos bueno de hecho son eh, eh, de los dos modos y ya están viejitos los puedes usar por cable o sin cable y la verdad es que esos suenan bastante bien digo para ser de la marca Marshall que se dedican profesionalmente a hacer eh, cosas de audio. El audio tiene una calidad súper buena. Estos no se quedan para nada atrás con la calidad de los Marshall. Eh, tienen un bajo bastante bueno. Suenan un poquito menos fuerte que estos, pero aún así suenan bastante fuerte. Algo que a mí no me gusta eh, es que son por presión. O sea, los audífonos entran a tus oídos, básicamente son como unos tapones y dejas de escuchar todo. Eh, se convierte todo silencioso, aunque no estés escuchando nada. El tapón que forman estos audífonos hace que no escuches muchas cosas y ahora cuando reproduces audio pues escuchas mucho menos. A mí en lo particular no me gusta ese, este sentimiento de que te tapen los oídos, a me gustan, yo soy más de este tipo de audífonos, pero yo sé que a muchos les gusta este tipo de audífonos. Así que si a ti te gusta este tipo de audífonos que te tapan los oídos, no te dejan escuchar nada del mundo exterior... Y tiene una calidad excelente, pues estos audífonos son para ti. Eh, algo que está bastante bien es que también, si tú nada más sacas un solo audífono, nada más se va a conectar ese audífono y se va a convertir en un como manos libres, en un audífono mono, o sea, nada más se va a escuchar eh, los dos canales en un solo audífono. Yo lo estuve probando con el casco de mi motocicleta. Me los puse. El diseño es bastante bonito. No me quejo de eso. Y con el casco de motocicleta tienes que tener un poquito de cuidado al ponértelo y al quitártelo. Porque si no, te los puedes quitar accidentalmente. Te los pones. Y yo lo que hacía era expandir un poquito aquí para protegerlos. Y ahí están eh, los audífonos. Obviamente yo no voy escuchando música cuando estoy en la moto. Es para cuando me hagan alguna llamada yo pueda contestar y no me tenga que parar y para eso también me sirve mucho el reloj inteligente porque si tú combinas los dos aquí puedes contestar la llamada y escuchar por los audífonos ya lo probé con una prueba y se oye bastante bien un poquito alto porque pues se encierra todo el audio de tu, de tu voz en el casco y pues hace que se escuche bastante fuerte tu voz entonces tienes que hablar un poquito más, más bajito para que eh, no se escuche sumamente fuerte el audio a donde estés hablando que la otra persona en su celular no te escuche como gritando y ya eh, el único problema que tengo es para cuando te quitas el casco si no lo haces con cuidado y es más hasta a veces haciéndolo con cuidado se te caen los audífonos vamos a ver si se me caen ahorita teniendo cuidado de no tirarlos Ahí lo hice con cuidado, no sé si se alcanzó a ver en el video, pero se me cayeron los dos audífonos. Obviamente no están diseñados para motociclistas o para usarlos con casco eh, completo. Pero bueno, es en eso si tú los vas a usar con una moto, pues tienes que tener un poquito de cuidado al momento de quitarte los audífonos. Digo, al momento de quitarte el casco. Y ahora hablemos del de reloj inteligente. Yo la verdad es que no, nunca he sido de usar relojes, nunca me han gustado, siempre los he perdido Pero hace poco un amigo me dio este reloj inteligente que se enojó la otra vez que lo mencioné Y no dije quién era, besito Cosme, no te pongas triste, ya te mencioné Ahora yo me voy a sentir ofendido si no me saluda de regreso cuando yo lo saludé en este video Porque voy a saber que no ve mis videos, o no todos por lo menos Y bueno, me dio este reloj inteligente Y la verdad es que sí me empezó a gustar porque me llegaban todas las notificaciones importantes, porque lo puedes configurar, todas las eh, notificaciones importantes a el reloj ya en vez de sacar el, el teléfono pues ya nada más veías si valía la pena o no sacar el teléfono, que también está demostrado que si tú sacas tu teléfono por lo menos para ver la hora o las notificaciones, pues te pones a hacer babosadas en el teléfono y pierdes muchísimo tiempo, entonces también me ahorra mucho tiempo en, en, de, aparte de sacar el teléfono de perder tiempo en el teléfono, solo por esa función que también la tiene este reloj de mandarte las notificaciones que tú quieras al, al reloj inteligente vale la pena traer un reloj inteligente. Ahora tiene una función que a mí me encantó que no tiene el otro eh, tiene varias pero la que más me encantó es una que cuando le, le subes tiene un, un icono como de un teléfono y una lupa de buscar si tú le picas ahí va a empezar a sonar tu teléfono. No importa que en el iPhone por lo menos, no importa que esté en modo vibración, va a empezar a emitir un sonido. Eso está muy bueno porque a mí me pasa mucho en mi casa por lo menos. Que no sé dónde dejo el teléfono botado. Y luego estaba buscándolo y luego no lo encontraba. Me tenía que meter a la computadora al iCloud para hacer que sonara. Ahora con este ya lo puedo hacer con un solo botón bastante rápido. Y ya escucho dónde está el teléfono. eso, eso Esa funcionalidad me gustó bastante. Ahora este acaba de salir. Me lo envió High low Exactamente cuando salió me lo mandaron. Yo sí les dije, ¿saben qué? Me voy a tardar un rato, no lo que lo pruebo y todo eso para hacer el video, porque yo no soy de hacer videos pagados sin dar mi opinión eh, honesta. Entonces, aunque tiene las mismas funciones que el otro, y de hecho tiene más funciones, este no me gusta cómo te manda las notificaciones este reloj. En el otro reloj te lo manda como que, te manda más texto, más líneas de texto, como tres o cuatro, y puedes acceder a las notificaciones muy rápido. Entonces vamos a ver cómo se ven las notificaciones, en los dos voy a mandar la notificación para que se reciban los dos relojes en 3, 2, 1, notificación enviada, llegó al S y en este hay que como que alzar la mano para ver el, la notificación. Como pueden ver, a mí me gusta mucho más cómo se ve en este, la verdad de las verdades. De hecho, este me muestra el emoji. Por ejemplo, si quieres ver la notificación en este, nada más subes y ya ves la última notificación. Si tú subes en este, no se ve nada. Si bajas en este, tampoco se ve nada, ni a la derecha, ni a la izquierda. Lo que tienes que hacer es bajar, de hecho ahí ya se pasó, venir a Notice y ahí se ve. Y si se fijan, aquí tengo notificaciones de otras cosas y no hay mucha diferencia. Te voy a mandar una notificación con más texto, a ver qué pasa. Ya llegó y como pueden ver, aquí no se alcanza a leer. Nada dice prueba de más texto o para probar cómo. Y en este sí dice prueba de más texto para probar cómo manejan las... Y le puedo subir y ver más, ¿no? Y ahí se ven los emojis y de hecho las notificaciones agarran el color de la aplicación eh, en este caso es azul ok, aquí hay okay. notificación de Whatsapp y bueno a mí me gusta más como yo pensé que todas eran azules pero no, pero me sigue gustando más cómo se ven las notificaciones aquí y si le subimos pues podemos ver las otras notificaciones lo que sí es que este tiene, está atiborrado de funciones para hacer ejercicio como que las notificaciones de aplicaciones lo dejaron en segundo término vean la diferencia y este, este es mucho más viejo a lo mejor a este con una actualización se pueda, le mejoren las notificaciones de hecho este se traba bastante, eh. Cuando ves estás viendo las notificaciones, como que no las pasa tan tan bonito como este, ¿ya vieron? Este es más... Es muy... Pero bueno, esa sería la única, única falla que tiene este reloj. Yo, yo siento que con la actualización se va a mejorar mucho la forma en que ves las notificaciones y la velocidad del, del reloj inteligente. Tiene más funcionalidades que este, le dura más la pila que este y la verdad es que está más bonito que el otro. Y es un poquito más exacto al medir eh, tu corazón y todo eso. ¿Recomiendo comprar un reloj inteligente? Sí, recomiendo comprar un reloj inteligente. Aquí abajo en la descripción va a estar el link de este relojito eh, algo que está súper padre es que se carga magnéticamente tú le pones el cargador y solito se agarra y empieza a cargar no tienes que hacer gran cosa y pues el, la cajita de los audífonos pues lo tienes que conectar al USB-C y así empieza a cargar, también voy a dejar link en la descripción para comprar estos, estos me sorprendieron bastante con la calidad de los materiales, se ve súper premium todo la verdad y también la forma en que funcionan y suenan, yo la verdad no soy de este tipo de audífonos porque ya les expliqué, no me gusta que me tapen los oídos, yo soy más más de este tipo, yo soy Ejian nos vemos en el próximo video